En la pista Mario Andrés Gamboa en Concrets. Final Copa Jinetes Metro 30. Club Campestre del Rancho, julio 17 del 2022. Y utilización es el tiempo de 24 días y probablemente se ha ido adelantando hasta el momento.